A las docentes. Gravia, acompañarnos claro, también. A ver, vamos. Somos una banda, pero me gusta. Así todos podemos preguntar. Bienvenidas, Miguelina, por acá. Hagamos oh, puñito God. nomás. Y acá nomás, Miguelina. Ay, Melina. Hola. Hola, bienvenidas, chicas. Ah. Son docentes. Eh, son docentes que no llegaron, no llegan a fin de mes y decidieron apalearlo de alguna manera. Ustedes me corrigen, si no me siento acá. Sí. Bien. sí. Vendiendo contenido erótico, ¿es así? Para poder sí. llegar a, a fin de mes. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, sí, la verdad que eh, yo ya había comenzado el año pasado con la venta de contenido y en un momento me iba súper bien, o sea, ya me pasaba ¿Qué antes es que de que te la vaya súper bien, porque yo te juro que no tengo idea de, de valores. ¿Qué es que te vaya súper bien? Eh, que me vaya súper bien era llegar al otro mes, digamos, llegar a fin de mes eh, sin tener que estar eh, pensando en privarme de... de lo básico. De alguna necesidad básica. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Vendés videos? ¿Hasta dónde fotos? ¿Estás sola? ¿Tenés gente que, que haga con vos el acting? ¿Cómo es? Bueno, yo comencé el año pasado vendiendo videos eh, y fotos. Primero fotos, después videos. Hots, te decían. Sí, las señoras fotos. Bueno, eh, en un momento me empezó a repercutir en, en lo emocional. ¿Por en, qué? En, en, en un punto, porque me había puesto eh, en pareja... Y bueno, ya era como eh, que en un punto me empecé a sentir un, un objeto, ¿no? Vos Eso, te sentiste mal. Me ¿Por sentí qué lo mal? seguís haciendo? Eh, no, porque fue una, un, un momento. Entonces ¿Te yo te dije, sentiste? basta, cierro todo, vuelvo a la docencia. No, imposible. Si el año pasado no me alcanzaba, ahora con todo esto esta inflación que hay, sí. menos. Ah, ¿Y no te sentís no mal? no haces las dos cosas al mismo sí, tiempo. Sí, lo hace ahora, volvió. Pero, y al mismo yo tiempo das clases, yo te digo, llámame antiguo, todo lo que sí, quieras. Sí, sí. Pero a mí como padre, no sé eh, eh, qué tipo de curso tenía, llevar a, a mi hijo, eh, yo sé que no puede no tener nada que ver, me daría cosas. Eh. La profesora que ¿Hubieron hace Hubieron No sos Gustavo, careta, sexo. Gustavo, no ¿Hubieron? sos careta, porque abrimos las redes sociales, arroba desayuno, ok, pusimos una encuesta que me gustaría leerla, y la gente opina, y mucha gente piensa como vos, es difícil decirlo en televisión, ok. Pero hay mucha gente que a, piensa... A, no, a mí no, no te, de, me chocaría, no se sé, diría, che, yo quiero que la maestra, que mi hijo no vaya con una maestra que está exponiéndose de esta manera en las redes. ¿no? No Igual, sé qué te pasa. Perdón, no, para, ent para de entender de hecho, o para que entiendo. entienda la gente vale. del otro lado No Vamos, son las redes me gusta. Vení, sentate acá. No son las redes, ¿no? O sea, es en realidad algo privado que la gente compra Te voy a decir algo, privado. es mucho más común de lo que nos imaginamos Obvio Hay mucha venta de contenido erótico en distintas plataformas Es cada vez más común sí, de lo que nos imaginamos a mi hijo? Che, la maestra hace esto porque no le alcanza para bien Ah, sí, bueno, pero dependiendo también de qué grado sos Yo soy de primaria, de primero a sexto eh, el tema es que entiendo esto, por eso es como que cuando me dedico a, a la venta de contenido no estoy en el aula. Pará, yo quiero explicar algo porque me sí. parece que puede ser claro. Sí. ¿Tus hijos vieron alguna vez casados con hijos? No. Bueno, lo ven los niños en general, es un bueno, programa en la tele. No la protagonista es Florencia Peña que vende su material en una plataforma erótica. La explicación más clara para mí es. Yo esa. creo que es distinto, José María, la porque docencia, eh, yo no le ¿no? estoy dando a Florencia Peña, más allá de mis hijos no lo hayan eh, no. visto, no le estoy dando la responsabilidad de ser casi su segunda familia. Que para claro. mí eso son eh, la, las maestras y los maestros. Yo tengo una responsabilidad de. Pero las educar. maestras y los maestros en su vida porque privada tienen ¿sí? su cualidad. Sí, sí, sí, claro. ah, pero, pero, pero se mezcla ahora la privada con la eso. Yo creo que ella, o sea, es maestra de una edad en la cual los chicos no consumen tanto lo que son todos, todas esas eh, plataformas. Entonces pueden no enterarse. No claro, de rato. hecho. Yo oh, trabajo no. en secundaria. Ah, claro. y bueno, ahí tenés como más probabilidades de, de que, que, que puedas enterarte. Pero ¿lina? en realidad, las plataformas hay una cierta edad, tenés que tener tarjetas de crédito. Melina, ¿y te pasó que te dijeran alumnos, profe, la vimos? Eh, sí, ahora con toda esta revolución arreglaron los grupos y bueno, como que. Buena se hizo un onda, boom. ¿te apoyan o Y me apoyan, sí. Porque ¿cómo? yo les expliqué justamente que mi vida profesional de la personal se separan. Y yo, cuando salgo de la escuela, no soy profe. Inclusive cuando me los cruzo, algunos me quieren saludar ahora profe, no, profe no, no soy profe fuera de la escuela, soy Melina, entonces no hay forma Vamos a de... abrir las redes, están abiertas, perdón, quiero pasar por ahí a ver si las compartimos, arroba desayuno, okay. la encuesta sí. es... La encuesta es, a ¿sacarías no? a tus hijos del colegio si su maestra comercializa contenido hot? el 23,1% dice si lo sacaría, el otro 23,1% dice lo pensaría y el 53,8% dice no es para tanto. Claro, si los chicos igual consumen, pero bueno. Estamos bueno, bastante sí. bien. Está parejo igual, ¿eh? si sumamos los otros. Sí, sí. El igual, tema eh, es eh, a ver, sacarlos es, es un montón. una súper extrema, es un montón. claro. Después es, si, no sé, si hacemos la pregunta, ¿eh? ¿te gustaría que la maestra de tus hijos venda contenido hot en las redes? Creo que probablemente que... cambia el resultado, Claro. Eh, sí, pero eh, no cuenta. podés hacer nada. Que no, te guste no. o disguste no, no cambia la es realidad de una docente, digamos, uh -huh. ¿no? Es como, ah. si, si un colegio llega a adoptar, las, no sé, esta forma de decir, no, no estamos de acuerdo y el colegio las desvincula, sí sería, bueno. Sí, pero en este caso, es caso creo que el, el colegio bancó la situación. Eh, sí, la que no bancó la situación, digamos, fui yo porque... ¿Qué bueno, pasó? Eh, en Campana, digamos, no es como acá, capital, claro, es, es, pero es, es, chiquito. es Es como yo digo, pueblo chico, infierno grande, entonces eh, es como que después de, de haber salido el año pasado en los medios y demás, por más que... Igual lo seguís haciendo porque tenés un programa de TV en plataformas, no sé si es Facebook... Sí, o... eh, de TV digital, bueno, famosísimo. Vos te, te, te gusta, famosísimos, ah, vos te gusta más otra cosa por ahí. Claro, eh, no sé. por eso me costó volver cuando volví al, al colegio, Sumado bueno. con el sueldo, que es 120 mil pesos ah, es el, el mes. El problema, el problema sí. es lo económico. El problema es lo económico. Claro, no el problema el problema es lo que es que económico, los docentes sí, la Pero no es solamente a los docentes, también tiene que ver con otras profesiones. Uh -huh. La fuerza, sí, claro. los médicos. los médicos Son sí. sí, lo profesiones que están por Bueno, pero, pero claro, son no, profesiones que están mucho Mi vida, tu nombre es Melina. Melina, vos recién dijiste, yo soy la profe en el colegio, cuando salgo soy Melina. Imagínate un médico. Yo soy el doctor en el hospital y cuando salgo hago mi vida y mis fotos. Tal gota. cual. No es así. ¿Por como qué? Se ¿Por no qué? lo encuentro ético. ¿Por qué? Es lo mismo que yo salga de acá y digo, no soy más Luis Albinoni, ¿eh? Ahora hago otra cosa. Me parece que cuando vos más trascendencia... sí. Vos trascendés en una cosa, sí. es distinto, es muy distinto. De ahí, más más allá, que los padres quieran, que los chicos... Los chicos ahora tienen la mente muy abierta y mucho y no se ciudad. puede hablar... Claro, sí. mucho no se puede hablar respecto a eso porque tienen su propia convicción y saben lo que quieren y hacen en ese aspecto. Por ahí, los que más priorito tenemos somos los padres. Que no vamos a la escuela. Exacto, Entonces, que, no va, que no vamos a la escuela. ¿Qué votarías vos, Luisa, de la encuesta? yo no lo, ¿Lo sacarías del colegio? Que, en este momento sí, en este momento sí, porque siento que los chicos están muy expuestos, con todo respeto chicas, ¿eh? porque las entiendo y yo también hago un montón de cosas, trabajo en otras cosas también para cubrir un montón de cosas, pero en este momento sí, porque si, de, si son de primaria, de secundaria no me preocuparía tanto, pero de primaria sí porque siento que los chicos están muy expuestos y en tal caso acá voy al nudo de la cuestión. No es un tema de las chicas, es no. un tema de que estén regidas las, las, las, las redes. Creo que ahí se basa en todo, que ya lo hablamos el otro día. En las que redes los padres, no ¿no? Límites, pero, claro, para Que, que los che... padres no les demos el acceso, claro, no los maestros, a los es padres. Y me comprende para, lo que digo, no para está para pandemia, mal, es algo más primario. Que de que de que ¿Se, que se, se sienten observadas par. por no. los padres? Sí, eh, claro. Yo no, ¿ves? Yo no. Porque la mayoría ha tenido la oportunidad de conversar conmigo, de saber cómo doy yo mis clases. Pero son chicos de secundaria, Melina. Pero es pero secundaria. No, no van va los padres. Los, claro, es secundaria. No, no van los padres. Los chicos por él le dice: el... papá, no te metas. Pero ella que es por no no no ahí, maestra de primaria. Si mi hija con 8, 9, 10 años... ...llega a la plataforma de ella, el planteo me lo tengo que hacer yo como madre... Sí, ...que le estoy dando una red social y una computadora libremente... ...sabiendo todas las cosas que puede ver en internet. ¿Cómo importa la, la libertad internet. de la computadora y de las redes? ¿Yo? Dos horas por día y vas no, con mi Y, y no es así, lo van a hacer cuando quieran, te estás equivocando, tía ¿eh? No, bueno, a mí no, los chicos tienen por el momento me da resultado. o sea sí, no, bueno no, no, por, no, por, no, por ahora no. no, no, por no hay claro. dos temas, yo creo que hay dos temas que son fundamentales que, que no hay que dejarlos pasar, digamos. Por un lado que lo que las chicas hacen es trabajar en unas plataformas a las que uno accede ¿Sos si, fue, si sos adulto. Por eso o son sea, bueno. plataformas a las que uno no puede acceder si es un menor. Por lo cual, que trabaja en una escuela primaria o secundaria es anecdótica. Cualquier menor no puede, no puede llegar haber. a esa plataforma. No debería Está poder. En no y en, debería en segundo lugar, poder. algo que se dijo así nomás... Digo, no debería poder porque los menores consumen también... Pero de... deberían, los chicos... ¿estás una tarjeta de crédito, Pero pagar José para María, eso. los chicos se enteran igual. ¿Algún alumno tuvo acceso? Aunque no tenga contenido? El no. ¿No te pasó? ¿De, de los chiquitos? Eh, no, no, no ¿Y de es. los adolescentes tampoco tuvieron claro. acceso? No, aparte, los que Tal tienen posibilidad es. de tener acceso son más de 18 años. Estoy de acuerdo, lo que claro, digo es que son adultos. La picardía adultos. la pueden hacer, si la profesora es, la pueden hacer. Por buscar. ahí el tema es eh, el peligro, sí. no, por ahí es que se viralice algún video. Vieron claro. que Perdón, hackear. por otro lado, dijeron algo que a mí no me gustaría dejarlo pasar, que es el concepto de condenar porque el sueldo es bajo. A mí me parece que si ellas tuvieran un sueldo extraordinario. Y lo quisiéramos y hacer podríamos. Vender su material de manera privada lo tendrían que hacer igual. No, pero está bien, pero... En, no. En estamos de de de la... no estamos hablando del sueldo bajo en cuestión del deseo de alguien hacer otra cosa. Estamos hablando del sueldo bajo que tienen los docentes baja, en la Argentina que gana menos de la canasta menos. básica sí, de la exacto. pobreza. Eso te lleva vos podés tener cualquier tipo de libertad personal. No, la gran pero mayoría de los docentes, eso lo lleva además a tener que trabajar, no sé, en cuatro escuelas Exacto. y a no poder tener la calidad educativa. Y no llegan a cubrir bien. tampoco. Quiero Yo pasar un leer. paréntesis ahí. Sí, pero quiero leer algo? a la gente que nos está escribiendo y están a full escribiendo en nuestras redes sociales me, y a ellos les gusta eh, ser parte de este programa. Vamos a leer un par de mensajes. Esther Jaime dice, si sí, los chicos no se enteran, está todo bien. Chicas, ¿Sí? las bancan. Vamos con otro. Juan Abdel, vamos con el otro, dijo Mónica, más allá de lo que opinen los padres, existe el Estatuto del Docente en la Provincia de Buenos Aires y en las obligaciones se expresa guardar ética, con postura ética. Lo que dijo yo, el lo copino. que dijo Luis hijo ¿Mm? Juan Abdelabela dice, soy de los que piensa que cada uno después del trabajo en su vida privada hace lo que se le antoja. Yo si quiero prostituirme para llegar a fin de mes, lo hago después del trabajo. No pueden decirles nada. Bueno, Mal, che, no nos digan que no sí, le podemos, estamos hablando privada? Privada, privada, privada, es una palabra hacen, muy eh, eh, lo de ustedes es erótico, no es pornográfico, no, no. O sí. No. Eh, no lo dudaste, dijiste muy claro. No, no, es muy claro. ¿Miguelina? ¿Ahí? va a dejar la docencia en cualquier momento porque va a facturar mucho más? A mí como me parece 3. que le gusta la más a esto que hace. Miguelina? ¿Eh? Sí. Eso es lo que y tenés decía, por ahí más condiciones para eso. Lo ¿no? que decía Muscari, que más allá de lo económico, o sea... Eh, plantea también, el, a ver, me está haciendo realmente feliz esto que elegí, esta profesión. Está, si igual te, te hizo eh, otra pregunta Chalemón, no te escape. Claro. Ah, ¿Erótico no, no, no, no. O, o triple X? O eh, no, ¿Porno o erótico? ¿Hay una diferencia? Erótico, pero ¿pero, qué? ¿pero se puede evaluar una posibilidad de hacerlo? Claro, porque lo que, que nosotros plantea, estamos, me parece. Estamos evaluando, es el tema de que escri estamos escribiendo los guiones, queremos hacerlo bien profesional. Entonces, bueno, uno no sabe hasta dónde... ¿Te hacer ah, una pregunta? Bueno, ¿Se bueno, te metió eh, ahí o oh, apareció algún padre, en alguno de los chicos? Esa fue la primera vez que desde claro. ahí me escracharon cuando dijeron, claro. bueno, queremos que la echen. Y Ay, a partir claro. de bueno, eso, pues De ahí viene nuestra encuesta. Claro. A ver. La, la, la mujer del marido. No, bien, ahí, ahí. Claro, claro, cuando la mamá claro. le, la, la mamá del, del, de la nena descubre que, que el papá eh, había comprado el contenido. Yo hacía dos, tres días que había empezado recién a vender. ¿Cómo y... lo descubrió? Claro, no, porque vos por pasó a los grupos, pasó pasó claro. al grupo de fútbol por rata, claro. por rata porque claro. va, paga y comparte. Claro. Tal claro. cual, no. tal cual, no, tal cual, no Bien, funciona. link, no, no, no hay, el contenido, perdón, querido. Hay Eso te pasó por ratón. Hay tal un problema, cual. que para mí es extra, vos decís, yo no sé si me hace feliz mi profesión, yo te soy absolutamente sincero, si vos no sos una maestra feliz, a mí no me gustaría, pues, a ver... Cuando uno enseña Entiendo. con pasión, el claro. alumno toma y cree que esa maestra le va a enseñar todo lo que tiene para darle. Sí. Cuando no lo hace de esa manera porque no se encuentra feliz, es probable que ese alumno como esponja no absorba los conocimientos Exacto. y ese sí es un problema. Sí. Entonces, si a vos no te hace feliz la profesión, yo ahí te diría, no sé si quiero que seas la maestra de no, hijo. No, concuerdo porque mm. hay maestras que van súper cansadas, ya saturadas, mm. no saben... ya eh, en la realidad, las, la mayoría de los docentes. muy cansadas y sin embargo no, no, no encuentran otro recurso. No digo que todos, ¿eh? porque hay muchos docentes que lo hacen con vocación, incluso yo lo hacía con mucha vocación. Enseñaba de una manera que ¿No sos más amaba docente, lo que ya? hacía hasta que me dejó de gustar. No sos más docente hoy. Eh, estoy de licencia porque tengo nódulos en las cuerdas vocales, mm. pero de, debido al escrache del año pasado se me abrieron las puertas para algo que yo no creía posible y que siempre. Ahora, ¿Y ¿No te mío, parece justo dejarle el lugar a otra claro, docente, a alguien que tenga la pasión por claro. la enseñanza? Bueno, pero yo tengo sí, pasión por la enseñanza. Sí. Y me No, por eso le decimos como, a Miguelina, ¿eh? Pero a ella, en el caso pero de. me refiero a, por ejemplo, ejemplo, yo lo tengo. Y creo que ambas cosas son compatibles en algún punto. ¿sí? Lo pero que en tu, caso aquí, ¿no? distinto, tu caso es distinto. Ella está diciendo que se siente más sí. atraída por este lado, es ¿verdad? Que por la docencia. Sí, sí, y, y, sinceramente sí, porque yo pude estar en teatro. Bueno, vamos a estrenar ahora con mi mucama No Puedo, que es una obra. Estuve en la sexo erótica, lo conocí. Ah, ¿eh? bueno, yo estás de este lado, nena. Pero bueno, estar de este lado. Por ejemplo, me preguntan bueno, si sueño de sí, eh, estar en el bailando. Estamos bailando. Sí. Ah, bueno. Ahí ah, va, ¿Estarías vos no? también, Meli, en el sí. bailando. Sí, chicas que, que es muy poco probable también, pero bueno, no Pero está, está hecha no, la fuerza. No, no, no, no. no. Yo les quiero agradecer, claro. chicas, por haber venido, porque la verdad es súper prejuiciosa desde la encuesta de nuestra, pero pasa y muchas, y muchas A mí me gustaría hacer algo pues, más. Sí, Malina. Que yo estuve en esto de los comentarios, hice eso también de considerar al espectador. Sí. Y muchos también hicieron críticas los papás, ¿no? ¿no? Hablaban de esto, de la ética, de los valores, de la discriminación. Sí, lo hizo un Pero caro. ¿saben qué? A mí también me discriminaron. Y eran adultos discriminando a un adulto, hablando del cuerpo del otro. Claro, de por qué ella no podía ¿Ah? hacer eso. Yo no podía hacer eso No podía en ¿por el no? millonaria ¿por ¿por con no? este cuerpito. ¿por, ¿por, ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? Por si supuesto para el gusto que lo podés hacer. ¿no? quería decir algo del salario sí. que habías comentado vos que nosotros los docentes tenemos tres meses por ejemplo para que nos paguen hay un montón de problemas en la docencia que eso no se habla Entonces, no, nosotros está... hablamos siempre chicas sí, otro sí. día las invitamos como docentes ahora como, artista, ahora como artistas ahora como artistas ojalá, ojalá cierro este tema porque tenemos mucho por delante pero cómo pueden hacer para ubicarlas y comprar su contenido. Chicas, aprovechen. Muchas gracias. Bueno. Eh, bueno, yo volví a ver... Vamos, a Fredes, vamos. Que sin... Miguelina Fredes con dos S al final en Instagram y Miguelina 13 en Tecito se llama. Claro que sí. sí. Bien, el mío es Melina San Martín, Melina con doble I y mi Tecito es Melisa l